Bienvenidos al programa Positiva. en el día de hoy te tengo un especial de documentales y es un viaje a unos nuevos parajes descubriendo los antiguos y míticos imperios de Asia. Y es que el protagonista Peter Lee, este singapurense amante de la historia, viajó directamente a Tailandia, a Cambodia y Myanmar para hablarnos de estos tremendos parajes. En esta oportunidad me siento muy contenta porque al ver este documental vino la nostalgia del... Cuando yo visité Tailandia, Camboya y también la India y en esos momentos pudimos descubrir diferentes templos. La sensación que uno tiene al caminar por esos lugares, el calor que se siente, la intensidad de los mosquitos, pero también los diferentes aromas de las flores frescas de la mañana, uno hace que uno se sienta de una forma muy especial, en un lugar de mucha energía, pero también de mucha historia y misticismo. Es por eso que en estos momentos que es tan difícil de viajar quería invitarles a que viajemos a través de peter lee y de su experiencia y con la gracia de history que nos presenta este documental sobre las historias de imperios de asia acompáñenme a conocer un poquito más en un año no tan diferente a otro como el 2020, nos vemos en un periodo de nuestra vida un tanto estancados, donde la posibilidad de viajar ha sido muy difícil. Sin embargo, uno suele viajar a través de las experiencias de las otras personas. Es quizás por ello que disfruto tanto de ver programas de viajes por el mundo. Y si además estoy aprendiendo algo nuevo, aún mejor. Muchos hemos concordado que la historia es un inmenso legado de nuestro pasado, un mundo que existió y que dejó una voz para las futuras generaciones. En este es el caso del investigador y curador y académico singapurense Peter Lee, quien viajó al sudoeste asiático para explorar la historia de cuatro grandes imperios que cambiaron el curso de la historia mundial. Bayan, Myanmar, Atullada, Tailandia, Angkor, Camboya, Manjahid e Indonesia. Al ver este documental, fue como si un flashback llegara súbitamente al recordar los tiempos que viví en Singapur. La zona perfectamente geográfica me permitió poder visitar personalmente los templos asiáticos más famosos del oriente, como Atuaya, en Tailandia, y la inmensa magia y vibración que estas tierras rojas, donde se elevan los templos de ladrillo, nos abren a un mundo que existió hace años. En este viaje por estos parajes de oriente, no solo es una invitación a viajar, sino a aprender y abrir nuestro conocimiento a un nuevo mundo, quizás ocultos para el mundo latinoamericano. Les invito a ver este mini documental de cuatro episodios que se estrenará en las plataformas de History, gran estreno de la nueva serie Imperios de Asia. Para los diferentes países se presentará en las 22 horas en Argentina y México, a las 21 horas en Chile y a las 22 horas en Colombia. También está disponible en el voz de History Play y los episodios a continuación tendrán y serán presentados en, en la primera visita a Tulaya en Tailandia. Nos reentoma hace 500 años la ciudad de Atulaya en Tailandia era una de las metrópolis más grandes y cosmopolitas del mundo. Con la ayuda del curador erudito Peter Lee, conocemos cómo sucedió su mágica transformación desde un estado estancado en el tiempo a la superpotencia global que es hoy. La ciudad de Atulaya fue la capital de un poderoso imperio que una vez controló gran parte de Myanmar, Laos, Camboya y Vietnam. Un centro cosmopolita de más de un millón de habitantes, era una de las ciudades más ricas del hemisferio oriental e incluso comparada con París, por los embajadores del Gran Rey del Sol de Francia, Luis XIV. El alfitrión Peter Lee comienza con una antigua cripta que alguna vez tuvo un tesoro real, que ahora es robado, pero muestra cómo toalla surgió por primera vez en el siglo XIV como una nación comercial, pero a la medida de que su éxito comercial aumentó, su riqueza lo puso en un peligro cada vez mayor de ataques de vecinos celosos. Peter tiene las experiencias prácticas de cómo Ayutaya se enfrentó a este desafío al tomar las armas en un arte marcial único y domesticar las elefantes para usar en batallas. Con una destreza militar renovada, Ayutthaya se convirtió en un próspero centro comercial que atrajo a comerciantes de todo el mundo, incluyendo China, Vietnam, India, Japón, Corea, Persia, Portugal, España Holanda. También prosiguió hacia Francia e Inglaterra. Peter se une a un historiador del pueblo japonés de Ayutthaya para ver cómo se trataba a los extranjeros en la capital imperial. Una de las clases de cocina le muestra a Peter cómo las influencias extranjeras de la edad de oro de Ayutthaya aún perduran en las tradiciones culinarias de Tailandia. Dentro de los episodios de este miniserie de Imper de Asia, podemos ver el glamour y el gran descubrimiento de Angkor. Peter Lee visita la magnífica ciudad de Angkor, en Camboya, para descubrir cómo hace más de mil años los antiguos Jiménez consiguieron sobreponerse a la naturaleza para prosperar, dejando tras ellos las únicas ruinas que hoy podemos encontrar en el corazón de la identidad de Camboya. La civilización de Jiménez conquistó parte de Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia para convertirse en uno de los imperios más grandes del sudoeste asiático, hogar de la mundialmente famosa ciudad de Angkor, que atrae a más de 2.5 millones de visitantes al año. El anfitrión Peter Lee practica esta tradicional carrera de botes de dragón para boer cómo el agua ha sido una parte integral de la vida aquí durante las generaciones. Viaja enorme masa de agua de en fronteras de Camboya para ver cómo la gente se ha adaptado a estas dramáticas oleadas de agua que concurren en los años. También tuve la oportunidad de conocer virtualmente al protagonista Peter Lee y es que History nos invitó en exclusiva a la prensa para poder conversar con él directamente. Les invito a ver trato, toda la entrevista en el canal de YouTube, aquí mismo les estoy dejando el link y es fabulosa, uno aprende muchísimo de este hombre, de su experiencia y sobre todo porque él tan cercano ahí en el Oriente nos cuenta de cómo ha sido también descubrir estos parajes de la historia que también cambiaron mucho lo que es el curso del mercantil y también como nosotros vemos y crecemos en la actualidad, en este momento de cómo entendemos lo que es el comercio, también le hicimos una pregunta muy especial y es que cuando yo estuve ahí en Anchorwed, que fue muy conocido también por la película de Tomb riders en Angelina Jolie quisimos ser testigos de cómo fue su experiencia lo que yo pude observar es que todo el mundo quiere tomarse esas fotos porque es es muy icónica y sobre todo cuando uno se adentra al bosque de este tremendo templo y de esos raíces que caen así grandes y gigantes desde los árboles y esa foto es súper icónica muy importante y él me contó directamente cómo fue su experiencia al ser testigo de este momento y también al ver a todos los que visitan este templo Mariana we have more questions to go. Yes, Catalina Donoso from Chile, uh, Positive Diva Magazine. Hi, thank you so much for, for your time. I'm very excited. I have to hear you, especially your accent. I love it. I live in Singapore for two years and it was my best really? experience. Really? Of my life and um, especially seeing your pictures, I, I just that's blown my emotion because I felt you mentioned is so incredible about emotion how to be there, how you feel, uh, see the sunset, it's, the smell of the flowers are incredible, you yeah, know, it's so many different experiences. The five sense, but. Something about the history channel, you know, do you think documentaries and film helps to promote the culture of the temples and history? Because I remember when I was there, we all know about Angelina Jolie on the tongue writers, the Ancon temple, and everyone wants to have the same picture and the same spot that she was. So I believe, well, I think in my experience, because there was about a hundred people taking the same spot. Do you think this documentary and film help to promote or catch the curiosity of everyone in the world about visiting these places? Yes, I, I, I, I really agree how you know popular culture um, can help uh, promote and make people very excited about the past. And yeah, I mean, of course, when we were there, Everybody was talking about Angelina Jolie and, uh, you know, uh, and and the other thing with, for example, the Ayutthaya episode, we explore this, you know, there is one particular temple where people go and, and, and dress up and wear costumes from the Ayutthaya period. I mean, it's, it's a bit of like pop culture history, all, all mashed together, but why not? So, you know, it, it kind of has a life of its own, but you know, what we have are, You know people from china from japan and from elsewhere just you know rushing to this temple and uh, and you know having a perspective on the past you know and and you know it's it's i i love that history can be many things it doesn't just have to be a serious book it can be a, a fun tv series and uh, and wearing costumes and everything so yeah it's multi-dimensional And I, I'm, yeah, I'm glad. You, so thank you for being so excited about about the show and yeah. and, and, and uh, you know the kind of tactile or uh, multi sensory aspect of the show. Thank you. Thank you so much. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, regálame un like. Este documental de cuatro episodios se encuentra en History Channel y va a tener diferentes días, cinco, y así sucesivamente hasta completar los cuatro capítulos. No te lo pierdas, es una gran oportunidad de viajar a través del de tiempo, de las experiencias de otras personas y aprender un poquito más también en familia. Nos vemos, hasta el próximo programa. Suscríbete para más comentarios comentarios Y déjanos ahí tu comentario. Nos vemos. Chao, chao. En el próximo episodio de Imperios de Asia, estoy explorando cómo el imperio de Bagan dominó durante más de dos siglos. De cómo se formó una nueva cultura a partir de distintas influencias y una identidad que define a la nación hasta el día de hoy. Imperios de Asia, nueva serie. Viernes a las 10 de la noche por History 2.